¿Por qué soy marista? Porque quiero cuidar a mi planeta y regresarle algo de todo lo que nos da. Y que juntos hagamos un lugar mejor. Todos somos parte de esta gran familia. Si todos plantamos un árbol, juntos tendremos un bosque feliz. Porque ser marista es cuidar el medio ambiente.